hola amigos de youtube otro nuevo tutorial Les envío un cordial saludo a mis suscriptores y a los que no se han suscrito les pido que se suscriban a mi canal de youtube esta aplicación ya saben ustedes que cada aplicación trae su propio contenido su propia información entonces la aplicación se llama audio sansu audio remote con esta aplicación ustedes pueden estar escuchando música con audio y también con auriculares y también puede ser la transferencia de bluetooth a un a un equipo o un parlante y pueden estar escuchando su música en su equipo, en su parlante, a través de su teléfono. Voy a entrar a la aplicación para que ustedes vean mejor y dar una mejor información. Ya ven ustedes que ahorita acabo de entrar a la aplicación Samsung Audio Remote. Ya ven ustedes que aquí sale el Bluetooth. Ya veo una vez ustedes encendiendo el Bluetooth de su parlante o ese de su equipo, aquí le va a salir ya una vez a, eh, le envía la, lo que es la, la vinculando lo que es la el bluetooth ya una vez pues se le da en omitir y en aceptar ya una vez en aceptar pues aquí le sale lo que es el re, mero reproductor para la música de audio y estos tres rayitas que están que están aquí presiona y aquí le salen todas las músicas que ustedes descargan en, su, en las carpetas aquí le van a salir. Entonces también pueden buscar aquí arriba donde dice editar, donde una música ustedes quieran borrarla. O... Ya ven ustedes. Y para cambiar la música, para escuchar música, o le van a dar vuelta aquí. ¿ve? ¿Escuchan? Es fácil y, y, y, y también pueden tenerlo de esta forma también. Hay de muchas forma que ustedes pueden tenerlo. Y aquí pueden entrar en configuración. Para que ustedes puedan buscar otro dispositivo. Bueno amigos de YouTube. Eh, no olviden darle like. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube.